Vamos a ver en esta sección del módulo los diferentes tipos de tratamiento que se van a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX para combatir los microorganismos. Una de las figuras principales que va a trabajar en la búsqueda de estos tratamientos fue el médico alemán Paul Erlich. Paul Erlich. empieza a trabajar en inmunología, empieza a analizar las inmunoglobulinas, los anticuerpos que se producen en el organismo cuando es invadido por un microorganismo. Comprueba que, son que hay una serie de proteínas, las llamadas inmunoglobulinas, que van a movilizarse cuando un microorganismo penetra en el cuerpo y se unen al microorganismo neutralizándolo. Para Paul Ehrlich estos, esta unión entre el anticuerpo y el microorganismo para ser neutralizado es comparable a la unión entre la llave y la cerradura. Para Ehrlich, estos anticuerpos serían como balas, les llama balas mágicas. Esas balas apuntarían, serían disparadas frente a hacia un objetivo, hacia una diana, que son los microorganismos. Él va a trabajar en el caso concreto de la sífilis y comprueba que en estos casos los anticuerpos no funcionan bien la utilización de sueros con anticuerpos como tratamiento, la seroterapia, utilizando esos mecanismos de defensa producidos por el organismo, no funcionan y, por tanto, lo que él defiende es que hay que preparar sustancias químicas, fármacos en el laboratorio que tengan la misma finalidad, apuntar hacia esos objetivos, a esas dianas que son los, micro, los microorganismos para destruirlos. En el caso de la sífilis que está producida por un treponema, él empieza a experimentar con derivados del arsénico. Eh, los utiliza, los comprueba en el laboratorio en diferentes animales de experimentación y consigue buenos resultados con el experimento, con el derivado eh, arsénical que hace el número 606. Él lo va a llamar salvarsan, el arsénico que salva. El salvarsan es el derivado 606 de los experimentados comprobados en el caso de la sífilis por Paul por, por Ehrlich. Eh, se ha conservado el cuaderno de laboratorio de este científico en el que él iba anotando día a día el resultado de sus experimentaciones y tienen en pantalla la página en la que él eh, escribe la fórmula del eh, salvarsan que finalmente iba a ser el derivado con éxito en el tratamiento de la sífilis. A la derecha tienen también también la monografía que él escribe sobre la quimioterapia experimental, los resultados de sus experimentos con diferentes tipos de tratamientos de sustancias químicas eh, sintéticas en, la, eh, en el tratamiento de diferentes enfermedades infecciosas como la sífilis y alguna otra más. Eh, otro grupo de eh, tratamientos frente a los microorganismos fueron las sulfamidas, en este caso vamos a centrarnos en la figura de un científico, también alemán, de Gerhard Domag. Domag va a empezar a, a trabajar con el prontosil, el prontosil es un colorante rojo que tiene un grupo sulfonamida, él empieza a utilizarlo en la eliminación de los estreptococos. Lo utiliza con éxito en animales de experimentación, en los años, a finales de los años 20, principio de los años 30, y todavía no se atreve a utilizarlo en el hombre. Sin embargo, en 1935, su hija eh, se pincha con una aguja, y eh, desarrolla una infección por estreptococos en el dedo que se le extiende por todo el brazo. Eh, la gravedad es tal que eh, los médicos van a amputarle el brazo para evitar la progresión de la infección. Eh, Domage entonces, eh, ensaya en ella el prontosil y eh, tiene un gran éxito, logra la remisión de la infección. Eh, no publica sus resultados, no hace públicos sus resultados porque en ese momento se están llevando a cabo por diferentes colegas del grupo de investigación eh, ensayos clínicos con el Prontosil. Sin embargo, al año siguiente el hijo del presidente de los Estados Unidos de Franklin Roosevelt eh, va a desarrollar también una infección estreptocócica, eh, en concreto una amigdalitis. Se utiliza en él el Prontosil y se utiliza con éxito. A partir de este momento el Prontosil es dado a conocer y empieza a utilizarse de forma masiva. Esta manera eh, de trabajar eh, que había utilizado Polerli, que utiliza Domag, de ir probando diferentes derivados de un mismo compuesto, ir modificando eh, la, la estructura molecular de un compuesto, en este caso de las sulfonamidas, se utilizó eh, también. Y eh, en concreto, el, el que hizo el número 693 fue utilizado con éxito cuando el premier británico Winston Churchill en 1943, eh, durante las Segunda Guerra Mundial contrajo una neumonía muy grave y fue tratado y curado con eh, un derivado, de, con una sulfamida. El siguiente grupo de eh, tratamientos frente a los microorganismos eh, de tipo químico, fármacos sintetizados eh, de, químicamente por el hombre, fueron los antibióticos y a la cabeza de ellos eh, la penicilina. La penicilina eh, fue empezada a, a trabajar y fue descubierta como es sabido, porque es uno de los científicos más conocidos de, de la historia de la ciencia, por el médico inglés Alexander Fleming. Fleming estaba, estaba trabajando con cultivos de estafilococos. Un día se encontró una placa de cultivo de estafilococo que eh, había quedado olvidada en una mesa del laboratorio al lado de una ventana abierta durante varios días. Eh, como consecuencia de, de esto, de este olvido, eh, la, la placa de cultivo se había contaminado con un hongo concretamente un penicillium, un hongo que había crecido en la placa de cultivo. Eh, lo que Fleming observa es que en el lugar de la, del cultivo en donde había crecido el penicillium no crecía el estafilococo. El penicillium había neutralizado el estafilococo. Eh, Fleming no siguió trabajando con, la, con este hongo, con el penicillium, y unos años después, en 1940, otros dos científicos, Chain y Florey, retoman estos experimentos, eh, hacen un filtrado del penicillium, que es la penicilina. Esta penicilina Penicilina es probada con éxito en animales de experimentación. Eh, inmediatamente es probada también en el hombre con un gran éxito y a partir de 1941 la penicilina es puesta en el mercado. Eh, gracias a ella, eh, la utilización de la penicilina en los soldados de la que Participaron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del ejército norteamericano que rápidamente la utilizó, logró el control de importantes enfermedades infecciosas, por ejemplo de la sífilis.